me contestan las llamadas, el fren me dice, tranquilo, no pasa nada. Debe estar durmiendo, seguro está cansada. Pero mi mente y la ha pasado, bueno, exceso mucho más de lo normal. Presentía algo me pasando en ese preciso momento. Eso va, soy Kanda, el panameño y hoy vine a hablar de las Squire. Bueno, yo eh, llevo aproximadamente 10 años de carrera artística. Primero empecé con mi agrupación Séptima Raíz, ahora estoy en formato solista, experimentando diferentes géneros. Eh, y lo, lo cool es que, digamos así, dentro de toda la amplia gama de, de música en la que he estado, eh, adentrándome, siento que la Square como que funciona cool ya que en el regre le da un color súper bonito súper brillante y también para lo que es el R&B en los arreglitos le da como esa esta textura sabrosa. Pues creo que muy, muy influyente para mí fue la banda Gondwana, porque comencé, ya escuchaba reggae, pero como digamos la primera banda que vi tocando reggae en sí fue la banda Gondwana en Chile. Pues quiero que sepa que lo estoy haciendo con la mejor intención del mundo, que, que el deseo de la música que, que estamos poniendo, la de las canciones es que sean canciones que trasciendan, que lleven un mensaje bonito y que dejen una buena energía. Eh, actualmente estoy preparando lo que es mi primer disco como solista que se titula Soy Cándal, sale muy pronto y eh, ahorita estamos promocionando una canción que se llama Ten Cuidado, una canción que es un mensaje para toda la gente, eh, los pelados de, de, de diferentes barrios, donde los invitamos a que, a que encuentren una nueva opción y no lleguen hasta, ¿sabes? Hasta, hasta lo, cuando ya no se pueden echar para atrás. Pues mi primera guitarra fue una escuela. Pues porque tiene, tiene la, la, la, digamos, la modalidad que son guitarras que son accesibles y al mismo tiempo tienen un muy buen sonido. Entonces cuando yo comencé a, a tocar y dije, quiero mi primera guitarra? Esta fue la primera opción. Me enamoré de una escuela roja que tenía y ella me acompañó en todo el proceso de crecimiento eh, eh, musical, pues. Digamos que funcionó mucho para, para seguir aprendiendo y seguir creciendo con ella. Totalmente porque... porque es, es como fácil eh, a la hora de tocarla, no sé, la, la, no es tan difícil, es como suave. Entonces, ayuda a que, a que si tú como, como, como experimentado como nuevo eh, músico de guitarra o de bajo o de cualquier instrumento, es fácil a la hora de, de, de moverte a de esa facilidad. Entonces, creo que es full recomendado. Yo te puedo hablar del reggae. Yo toco reggae y toco R&B, entonces... Yo te lo recomendaría para eso, aunque lo puedes intentar para todo en el rock and roll ya suena Super. Ok, mi nombre es Armando Enrique Buoncroft y soy Patrick Lambert. Yo soy guitarrista, eh, músico, productor. Y bueno, aquí me trajo Kanda, mi hermano que acaba de hablar hace un rato, de las Squires. Hoy hablaremos de Squires. La guitarra está conmigo desde muy chiquito y desde muy pequeño. Y mi primera guitarra también fue una Squire, una Telecaster, Squire Telecaster, con un Fender. Y sí, tengo rato en la cosa. Usualmente me desenvuelvo en lo que es el funk, el RB, el soul. Eh, algo de rock and roll también, que estoy escuchando bastante metal, pero eso ha ido como disipándose en el tiempo y he buscado como otros sonidos más frescos Que sea la de mayor influencia, pero sí tengo una que me gusta mucho. Me gusta mucho como toca Dindy Leo de Stumble Pilots. Eh, me gusta John Mayer, me gusta Zeppelin, bastante como mixto todo Lo ¿no? okay, actualmente pueden buscar en las redes de Soul Brokers, tengo 10 canciones en Spotify, eh, son diversas en una canta-cándal, son diferentes voces, un... Tipo experimento, tipo marrón son yo compongo las canciones, hago letra, música, todos los arreglos y invito a gente a que acompañe la idea. Bueno, las squire la verdad es que hacen los modelos de guitarra que más me gustan, que son las guitarras con single coil pickups, que son esta y la tele, que andan por ahí, por ahí hay bastantes. Y bueno, son guitarras que tienen un sonido así bien twang y bien brillante para lo que es el estilo de música que hacemos y me gusta mucho que... Las pastillas eh, single coil tienen bastante dinámica. Se puede tocar de muy bajito hasta muy fuerte. Hay bastante control. Por supuesto, claro que sí, son unos instrumentos como ven este bellísimos y bastante funcionales para lo que son cualquier estilo de música. Así que claro que sí. Yes. Para todo es una, son instrumentos bastante musicales. Puedes tocar cualquier tipo de música. Ten cuidado cuando vayas para la calle. Por favor, dime dónde sales. muy bien Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Deueliño, artísticamente, de Oribio. Y bueno, soy bajista, músico, instrumentista, multi-instrumentista, productor. Desde niño, desde que tengo uso de memoria, eh, estudié en la música, tuve la influencia de mis padres, que son músicos, can mi, mi, mi madre canta, mi papá toca guitarra, y fue como esa enseñanza eh, hacia mí desde niño, eh, yendo a ensayos, eh, yendo a, uno, a unas presentaciones, y eso fue como un un, un, un un amor a primera vista con la música. Uf, es muy difícil porque he tocado de todo, rock, metal, R&B, funk, poco eh, balada, he tocado de todo. Bueno, tengo una banda que me marcó mucho en el, en el área del rock, porque vengo del rock, que es eh, Creed. Y eso fue una banda que me, que, me, que me influyó mucho en su sonido, bien abierto, bien, bien, bien fuerte. Bueno, el proyecto más reciente es exactamente el de Candal, mi amigo, hermano de batalla. Y está estaba pronto a estrenarse como un buen proyecto, así que por ahí estén pendiente que pronto va a salir. Bueno, la historia de Squire es muy, muy, muy importante porque fue mi primer bajo. Un, exactamente un, un Squire de precisión Jazz Bass, blanco que Ya pasó a mejor vida <risa> y fue de muchas. La utilicé en muchos toques, muchas presentaciones, inclusive en grabaciones la utilicé y fue. Me marcó desde un principio. Lo recomendaría porque es un, es un bajo por su fabricación, un bajo muy versátil. Se puede utilizar en cualquier tipo de género, simplemente hay que darle cariño y amor. Uh, oh, oh. Desde sí al faro Celebrando los 40 años De la escuela Rompana más palmando Desde la noche parece que Está pesada. En el whatsapp no me contestan las llamadas. El fren me dice tranquilo No pasa nada Debe estar durmiendo, seguro está cansada Pero mi en exceso, mucho más de lo normal, presentía algo me pasando en ese preciso momento. Recordaba su voz, diciendo: Ten cuidado cuando vayas para la calle, por favor, dime dónde sales. La multia está revuelta y yo quiero verte de vuelta. ¿Ten Cuidado cuando vaya pa' la calle, por favor, dime dónde sales. Que la muerte está revuelta y yo quiero verte de vuelta. Pero casó, caso me hizo siempre fui un rebelde. Me la pasaba en la esquina con el stand de enfrente. Iba con que chiva por allá en el fuerte. Bajaba cuando iba llegando pa' el puente y sigilosamente pedía la parada. En El otro celular acababa Llevaba ya de buenas agujeradas, con mi tía embarazada La construcción no pagaba y no alcanzaba para nada Lo prende, me repetían Tiene que seguir en la vida de molestería Hoy recuerdo con tristeza ese día De la voz de mi mamá que me decía Ten cuidado cuando vaya para la calle Por favor, dime dónde sales, que la muy bien está revuelta y yo quiero verte de vuelta. Ten cuidado cuando vaya para la calle. Por favor, dime dónde sale. Que la multitud está revuelta. Y yo quiero verte de vuelta. No, no, no, la, la, la, la. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, Jugando a ser chata por sumar la plata. Ya vendía pacas y portaba acas. Quería comprarle una chantina a mamá en la pana. Regalarle un arras 4 a mi hermana Ana. Dicen que aquel que no se arriesga no gana. Por eso mando avión patihuana con mucha marihuana. Regresaba con money, regresaba con lana. Pero me agarraron y quedé metiendo cana. Pobre, preso en el extranjero, he perdido todo por dinero. Quiero ver a mi mamá de nuevo y ahora sé sí que ya no puedo y yo soy un pobre. Preso en el extranjero, he perdido todo por dinero.